<risa> Incluso lo más inexplicable en el caso de las personas cuidadoras es que en ocasiones con simultaneidad son un recurso sobreexplotado y al mismo tiempo son un recurso infravalorado. En algunas, en algunas ocasiones se nos pide un sobreesfuerzo en nuestras actuaciones y en nuestros cometidos y por otra parte eh, se nos invita a abandonar en muchas ocasiones espacios sanitarios. Por eso me gustaría que en esta ocasión por lo menos hiciéramos la reflexión de que las personas que se dedican a cuidar no deberíamos ser excluidas ni en los procesos de comunicación, ni en las consultas, ni en las plantas.